En este video voy a explicarles qué son las automatizaciones dentro de los clips. En el video anterior les expliqué acerca de las modulaciones, sin embargo a partir de Ableton Live 9 ya podemos grabar o automatizar cualquier tipo de parámetro dentro del clip. Como pueden ver tenemos un nuevo botón en esta parte. Si presionamos este botón comenzará inmediatamente la reproducción y cualquier parámetro que movamos este se grabará dentro del clip como una automatización. También tenemos que activar el botón ARM de la pista para grabar una automatización. Voy a grabar los movimientos del fader de volumen en tiempo real. Ahora grabaré el paneo de la pista. Escuchamos el resultado. Sin embargo, algo que tengo que mencionarles es que si nosotros, por ejemplo, cortamos este clip o lo copiamos y lo enviamos a la vista arreglo, estas automatizaciones se perderán. Para poder pasar el clip que hemos automatizado en el modo Session al modo Arrangement, tenemos que grabarlo. Como pueden observar, ya se muestran aquí las automatizaciones que hemos realizado en el modo Session. Para poder escuchar este clip, deben presionar este icono de arriba... ...o el icono de activación de clip en su pista correspondiente. Y se preguntarán ¿Cuál es la diferencia entre automatizaciones dentro del clip y las modulaciones? Bueno, la gran diferencia es que en las modulaciones... ...el nivel máximo de modulación será el nivel máximo del parámetro. Por ejemplo, en la pista del bajo tenemos el fader de volumen ajustado a menos 6 decibeles. Pero si yo quiero crear una modulación aquí, observen que esta línea roja siempre me representará el 100%, pero por ejemplo, si le bajo la ganancia del bajo a menos 12 decibeles, el 100% de la modulación será del nivel del parámetro del volumen que está ajustado, es decir, a menos 12 decibeles. Sin embargo en las automatizaciones siempre veremos el nivel real del parámetro automatizado.